¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir un mazo que lucha bastante bien contra el metajuego actual Este metajuego que está utilizando mazos donde se están viendo muchas cartitas pequeñas Cuando me refiero a las cartitas pequeñas me estoy refiriendo justamente a estos mazos muchachos que están utilizando cera O están utilizando el mismo Hitmonkey también que incluso también combina cera por ahí O estos combos con bestia, con falcón O sea hay muchos de estos mazos que se están viendo pero como ustedes saben ahorita el otro mazo que también está bien jugado es el mazo de Thanos, mazo también el de Shuri, mazo de Galactus y este mazo acá justamente que les estoy presentando el día de hoy que les voy a compartir, creo que se puede desenvolver bastante bien contra mucho de ellos, este mazo originalmente muchachos tenía América Chávez y Capitana Marvel en lugar de Shang-Chi y en lugar de Lich, yo lo que he hecho justamente es ponerle esta carta de acá, sustituirle justamente por Shang-Chi y por Lich, porque veo que esto se ajusta mucho más al metajuego que las cartas que les acabo de mencionar, y creo que de de esta manera podemos hacer de que el masito se adapte mucho mejor al metajuego y tengamos una mayor probabilidad de éxito en nuestras partidas y ahora muchachos vamos a pasar a la explicación del mazo y voy a comenzar a comentar carta por carta la carta de coste 1 más popular del metajuego vamos a comenzar justamente hablando del señor sanspot sanspot es una carta muy interesante porque pues se va a ir cargando de poder conforme vayas dejando energía turno tras turno es una carta muy buena es una carta bastante consistente en este mazo sobre todo porque a veces no siempre vas a tener los mejores robos, no siempre vas a jugar a tempo, entonces por ahí si jugaste a Sanspot en torno 1, pues se va a ir cargando de poder, y otra cosa buena que tiene también Sanspot es que si jugaste Electro después, pues siempre va a tener un puntito de energía adicional generalmente en el último turno para que con eso de repente pueda ser también digamos el factor decisivo en una partida, y ahora continuamos con Lizard, una de las mejores cartas de coste 2 muchachos, y acá ¿por qué Lizard es tan buena? porque generalmente no vas a dejar que el oponente te vaya a llenar la ubicación justamente donde se encuentra a lizard debido a que tú vas a tener sandman y esto hace de que el oponente no vaya a jugarte a full y así puedas tener a lizard con 5 de poder por 2 de energía además de esto lizard también en los turnos tempranos te ayuda a ganar justamente la prioridad para que puedas tratar de lanzar después electro o wave o de repente más adelante jubilee y así no vayas a tratar de exponerte justamente a algún counter como cosmo luego continuamos con una de las cartas de rampeo por excelencia y estamos hablando de Electro Electro hace que tenga mucho sentido este mazo porque gracias a Electro si lo lanzas en turno 3 por ejemplo vas a poder jugar sea a Sandman o sea a Lich por ejemplo que serían tus mejores cartas que podrías jugar justamente en turno 4 por la misma construcción que tiene este mazo aquí no te afecta o no te castiga tanto digamos la habilidad que tiene Electro a esa habilidad continua que hace que justamente puedas jugar una carta por turno nada más pues acá justo tu mazo está diseñado para eso para que juegues una carta por turno porque acuérdate que aquí también tienes a sandman entonces generalmente vas a estar jugando cartas pesadas no en los turnos luego del turno 4 turno 5 entonces no te va a molestar realmente aquí el efecto continuo de electro y aquí también vamos a encontrar ciertas ubicaciones donde de repente nos pueda resultar beneficioso jugar electro ahí por ejemplo hay ubicaciones que destruyen cartas al jugarlas en esa ubicación entonces de repente si a ti te conviene jugar varias cartas de repente por ahí que tengas en la mano puede ser que electro lo pongas ahí y la mejor ubicación donde puedes jugar Electro sería la torre o Scorp, porque ¿qué pasa? juegas Electro en esa ubicación, luego pues se activa la ubicación en turno 3 Electro pasa al lado del oponente y así el oponente queda restringido de estar jugando, de no poder jugar más de una sola carta nada más, turno tras turno luego viene Wave, que no solamente es una carta de rampeo, sino puede ser una carta de contra también, dependiendo el mazo que te estén jugando de repente si te están jugando mazo de cera, o te están jugando mazo justamente con el combo de Hitmonkey, puede ser que Wave la juegues incluso en turno 5 y puedas conteriar esos mazos pero generalmente acá Wave con la estrategia de este mazo acá es para que la juegues en turno 3 y en turno para turno 4 estés pudiendo también sacar un Sandman, un leech o si en caso no los tienes en la mano alguna de estas cartas de repente también podría ser por ejemplo Doom tal vez para que luego puedas hacer un Odín en turno 6 y pueda ser mucho más bestial también este buen efecto o esta buena sinergia que tiene este mazo. Luego aquí también tenemos a Jubilee, en caso tengas un pésimo robo de repente donde no tengas ninguna una de estas cartas fuertes. Digamos de la segunda línea del mazo. Puede ser que Jubilee te traiga pues una de ellas. ¿no? De repente te lo puede traer al mismo Sandman. Te lo puede traer a Lich. Te puede traer al mismo Doom. Te puede traer al mismo Din. También incluso que puede volver a activar a Jubilee. Y tal vez ahí sí te puede traer a Lich, Sandman, Magneto. O sea hay muy buenas cartas acá. Que pueden salir justamente gracias a Jubilee. Y con eso te puede dar pues una ventaja brutal. También en, de, en ese turno. Y en el desarrollo de la misma partida. Luego tenemos a Shanshi. Que es un counter justamente que está adaptado aquí para Poder utilizarlo contra mazos de Yuri o mazos de Thanos. También que suelen jugar cartas grandes por ahí. Esta es una excelente opción. Si en caso ves que necesitas utilizarlo, como dice, no es mejor tenerlo y no necesitarlo. Que necesitarlo y no tenerlo. Hay momentos donde Shang-Chi te puede ayudar bastante a ganar la partida. Incluso en los momentos donde juegas contra mazos de Galactus, que generalmente Galactus te va a poner las cartas grandes después de haber jugado Galactus. Entonces ahí de repente un Shang-Chi puede terminar ganándote la partida también en esas circunstancias. Y ahora pasemos con Lich muchachos una carta de coste 5 muy bestial a pesar de que tiene poquito poder el impacto que tiene en la mano del oponente es muy grande va a depender justamente de qué mazo te esté jugando el oponente si te está jugando cera por ejemplo generalmente suelen guardar todas sus cartas para el final del turno sale Lich en turno 5 o en turno 4 por ejemplo y puede destruir mucha de la estrategia lo mismo va a pasar con Thanos también puede suceder con Shuri que le puedes deshabilitar un Taskmaster una She-Hole por ejemplo para que no pueda jugar cómodo eh, pueden pasar muchas cosas buenas digamos ahí, no eh, sobre todo Lich tiene este gran poder de deshabilitar o de silenciar mejor dicho las cartas de la mano del oponente y como les digo depende mucho, tú tienes que identificar ahí no hay momentos donde tú vas a tener a Sandman y a Lich en la mano y vas a tener que saber qué, cuál es la mejor decisión para ti el impacto va a ser más grave con el oponente tirándole Lich o tirándole Sandman, ahí tú tienes que saber de acuerdo al mazo que te esté jugando el oponente y la situación en la que te encuentres para saber si Lich es más efectivo o Sandman, pero creo que acá Lich es una gran carta porque si en caso no robas a Sandman, al menos le vas a deshabilitar la mano, le vas a silenciar la mano las cartas que están ahí y así puedes también tener una ventaja para poder ganar la partida, y ahora tenemos aquí la carta counter, antimeta por excelencia muchachos que vendría a ser Sandman, esta carta que la han bosteado no hace mucho la verdad, era un 4-1 y ahora es un 5-5, la verdad el bosteo se siente bastante, la gente ahora confía más en Sandman también lo hace un turno 5 más sólido o, lo, o un turno 4 gracias al rampeo con Electro y Wave también, que hace que Sandman se pueda jugar de una manera excelente. Sandman va a limitar justamente de que solo se pueda jugar una carta por turno para ambos jugadores. Y esto hace de que, pues, para tu lado está bien, porque tú estás llevando un mazo acondicionado, justamente, y que esté que esté bien adaptado para poder jugar alrededor de Sandman. Pero no necesariamente tu oponente va a tener lo mismo. Si te está jugando mazos con Hitmonkey, si está jugando mazos de repente con, eh, con cera o está jugando incluso de repente, hasta cuando juegan Galactus también les puede molestar cuando no roban Galactus. A veces necesitan jugar más cartitas, y ahí tal vez tu Sandman también logre molestar bastante, o a veces pasa también con Shuri, que a veces Shuri también el turno 5 no juega nada para jugar el turno 6, Taskmaster y Shihol, y también tiraste un Sandman en turno 5, y lo noqueaste al oponente, porque ahí no va a poder hacer justamente la jugada de combo que suelen hacer los mazos de Shuri así que es una gran eh, Sandman es un gran counter Sandman es una gran carta, es la razón de ser de este mazo, así que si lo tienes ahí a Sandman, que seguramente todo el mundo lo tiene es una carta de serie 2 me parece pues con este mazo va a andar muy bien y prácticamente gracias a Sandman la mayoría de mazos ahorita meta que hay en el, en el juego pues eh, van a tener problemas con esta cartita luego nos vamos con Aero que justamente entre que la han nerfeado y la han bosteado ¿no? porque le han subido su poder pero a la vez le han nerfeado la habilidad la verdad muy bien lo que le han hecho a Aero ahí y con este mazo vas a poder seguir disfrutando su habilidad de Aero a plenitud ¿y por qué te digo esto? porque Aero justamente va a sinergiar genial con Sandman el oponente al mover una sola carta nada más Va a hacer que justamente la, la habilidad de Aero funcione muy bien Porque Aero pues va a poder arrastrar esa carta donde a ti te convenga Y así poder ganar la partida sin ningún problema Inclusive van a haber momentos donde vas a sinergiar a Aero con Odin También puede ser que lances a Aero también Sin necesidad de que hayas lanzado Sandman por ejemplo Arrastres por ahí una, una carta, la última carta que jugó el rival Y de repente por ahí lances Odin nuevamente Y puedas volver a arrastrar la última carta Y así tal vez por el tema de poder concentrado en esa ubicación vas a tener 16 de poderes gracias a Aero y Odín, tal vez puedas terminar ganando esta ubicación en la que están estas dos cartas y encima de donde arrastraste la última carta que jugó en esos dos turnos el oponente por ahí tal vez termines ganando también esa ubicación y ahora aquí viene el doctor doom una carta que por un tiempo estuvo olvidada pero gracias al retorno de sandman doctor doom se ha vuelto muy fuerte en este metajuego porque justamente quién crees que va a poder vencer no si el rival solamente puede lanzar una sola carta por vez luego de que lanzaste sandman quién va a poder vencer justamente al poder que va a tener Doctor Doom en turno 6 o turno 5 a veces también poniendo pues sus Doom Bots a los, eh, a los otros lados de las ubicaciones y no hay forma muchas veces el oponente te puede jugar una carta, no puede jugar tres, o sea Doctor Doom es como si fuesen tres cartas en una y eso hace que sea muy interesante y muy versátil Doctor Doom acá también te va a ayudar generalmente a poder eh, poner Doom Bots en ubicaciones donde no se pueden jugar justamente cartas, no en este caso ubicaciones donde donde se estén destruyendo las cartas jugadas o en ubicaciones donde no se pueda jugar absolutamente ninguna carta como el Santo Santorum que ahí justamente Doctor Doom es donde va a brillar bastante, esta es una carta bastante completa en este metajuego a pesar de que no tenga mucho poder pero la verdad es un impacto bastante grande el poder poner justamente Doombots que tengan sus mismos stats de Doctor Doom en las diferentes ubicaciones, así que esta carta va sí o sí en este mazo muchachos, luego tenemos a Odín esta carta también va a ser muy esencial en este masito porque justamente como tú puedes ver acá hay varias cartas que tienen efecto de revelarse las más valiosas para Odín cuáles serían el doctor Doom Aero, Jubilee, incluso el mismo magneto también te puede servir con el Doctor Doom en determinado momento por el nivel disruptivo también que puedes llegar a tener en el turno final. Así que todas esas cositas también, acá que te estoy diciendo con Odín, pueden ser muy bien hechas. Incluso puedes haber lanzado un Shanshi. De repente sería gracioso, ¿verdad? Lanzas un Shanshi en turno 4. De repente destruyes, no sé, un monstruo de la ubicación. Justamente que te dé este monstruo. Y de repente el oponente pone otra carta grande ahí de más de 9 poder. Y el turno 6 lanzas Odin sobre shang y Shanshi vuelve eliminar la otra carta y también es, sería una muy buena jugada, sería interesante no son casos que sucedan siempre pero de todas maneras Odin está ahí por si acaso para poder activar los efectos de las cartas incluso el efecto de revelarse de Wave puedes volverlo a activar si es que te conviene de repente lanzaste Wave en turno 3 eh, ¿no? eh, y de repente en turno 4 de repente decides lanzar Odin sobre Wave para seguir manteniendo incómodo al rival en que juegue una sola carta hasta que pueda sacar de repente a Sandman en turno 5 está muy interesante la, la cantidad de jugadas y estrategias que puede tener este mazo gracias justamente a Odin y los demás efectos de revelarse que tienen las demás cartas, y por último muchachos tenemos a la carta con el poder más alto de todo el mazo, que en este caso estamos hablando de Magneto, Magneto es una carta con poder 12 que va a ser lo suficiente para poder ganar alguna ubicación, pero no olvidemos que Magneto tiene este poder o esta habilidad disruptiva que lo hace bastante especial sobre todo cuando te están jugando bastantes cartitas de coste 3 o coste 4 porque Magneto las va a arrastrar, hay algunas ubicaciones donde Magneto te puede favorecer ser bastante, de repente por ahí el bar sin nombre, a veces puede ser de que tú arrastres algunas cartas con Magneto ahí y esas cartas terminen sumando más poder de la que tiene Magneto, y ahí es totalmente válido eso, lo otro también es que hay una no me acuerdo ahorita cómo se llama el nombre de esta ubicación, pero si arrastras una carta ahí también se destruye, y de repente Magneto también te puede servir para eso así que esa ese habilidad disruptiva que tiene Magneto, al igual que Aero, pues son habilidades bastante buenas que este masito justamente va a necesitar y si tú por ejemplo lanzaste Sandman acá también bien pues si el oponente tiene para jugar más de una carta pues si tienes a magneto también va a ser una gran ventaja porque el oponente no siempre va a tener una carta de más de, de 12 de poder no o sea lo mucho empatas pero generalmente vas a terminar ganando con magneto es una gran carta un nivel eh, una habilidad disruptiva muy buena un gran poder así que ahí lo tienes para que puedas disfrutar justamente de todas las combinaciones estratégicas que tiene este mazo aquí ya terminamos con toda la teoría y ahora sí comienza la parte divertida que sería la práctica viejo ahora sí nos Vamos al gameplay A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá Lizar. Lizard Ok, este parece bots Parece bots Puede ser Elysium cuya. Uh, yeah. Claro, podría estar lanzando Doom o Y todas las cosas de o ¿no? Vamos a poner esto por acá, ¿sí? ¡Eh, hey, champi, vamos Hacia abajo, champi ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma, perro! A ver Ya, robé una carta Perfecto Tengo que hacerlo pensar que él está ganando, ¿sí o no? Pues acá lo único que me queda Lo, lo de mejor valor vendría a ser Jubilee acá ¿Vamos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Quiero que snapee el bot primero Si es bot, tiene que snapear él él tiene que snapear. Ok, nice. Todo abajo. Quiero que el, el bote snapee acá. Ah, a ver, espérate. Bueno, igual tengo el. Voy a hacer esto por acá, sí. No quiero ganarla. Lo pongo a la derecha o voy a terminar ganando las ubicaciones. Quiero que él ponga algo a de la derecha y me vaya ganando para que snapee el man. Vamos a ponerlo así Voy a arriesgarlo. Ponga a la derecha, bot. Ponga a la derecha, ponga a la derecha, ponga a la derecha, ponga a la derecha. Por favor. Ok. Estamos empate, ¿eh? Puede snapear incluso acá. Pues acá seguramente será esta jugada. Igual, si la cosa no va bien, pongo Odín. Vamos a ver qué sale. Todo depende. Morbius, chucha con Morbius. Ah, bueno, Morbius está jodido ya. Pues acá viene espectacular a Eros, ¿sí o no? Con eso debería debería bastar. Dime que sí. Dime que sí. Listo, cuatro cubitos ahí. Mira que contra bot, El bot me aceptó, eh. Ya. Tengo Lizard, y Estoy bien. Oh, está bueno. Electro se jode ahí con, con Hulk. Tiene misterio, ya. Esta, este mazo se le puede ganar, eh. Puede salir Lich ahí con... Con Electro, ¿sí o no? Si sale Sandman, Si sale Sandman va a ser la gloria divina, ¿eh? Misterio debe estar a la derecha seguramente, ¿no? Si Misterio se ha jugado a la derecha, ¿por qué no me ha da dado una copia de Misterio acá, ¿eh? No sé por qué no me ha da, dado oh, el mundo máquina, no sé por qué me, no me ha da dado una copia de Misterio. A menos que no sea el real. Si, si es una ilusión seguramente no me daría una copia, ¿no? Si fuese el real, sí. O sea, el real quiere decir que está la, al medio, entonces... Está habilitado en turno 2. Ah, ya, ya, ya, ya, Tienes razón, tienes razón. Ángel. ¡No! mames, me vas a eso. Pues no mames. Vamos a ponerle esto por acá, sí. Vamos a molestarlo un poquito a él. Ah, y aero, ya. Bueno, igual tiene dos cartas por jugar, nada más viejo, eh. No le dejamos robar ahí. Acá puedo jugar varias cositas. ¿Qué iría jugar acá? Tengo para jugar Odin si quiero, pero Odin de acá de qué me sirve. Por acá tendrá que ir la cosa, ¿no? Por si acaso. Me devolvió de nuevo. Ya. Ok, hasta ahí estamos bien. Ya, eso quiere decir entonces que con Odín acá podríamos ganar, ¿sí o no? No deberíamos tener problema de ganar acá. Ahora, él tiene para lanzar tres cartas también. Lo cual se va... Yo voy a 10, eso llega a 9 nada más. Pero el, el misterio de la derecha puede ser 4, ¿no? No tendría cómo ganarle Si el misterio de la, de la derecha es 4, pierdo. 6, 11. Lo único que, con lo que podría ganar es que salga Magneto nada más de Jubilee, pero... Está bien... No, sí, acá estoy, acá estoy yendo por un... Estoy yendo por un este, por dos cubitos, así que bueno. Ya, tiene nueve puntos exactos ahí. Oh. Solamente falta que el otro, que el misterio no sea de la derecha, nomás, please. Ok. Es el único, es el único que falta nada más. Pero si es, si Misterio está de la derecha ya Yo creo que él lo ha puesto Ah, mira, ve, la ilusión Estaba a la derecha, viejo, con fea Pero no tuvo coherencia Lo que hizo, eh <risa> ¿Cómo estás, Sani? ¿Qué dices? Sí, sí, me encanta, me encanta Bueno, ya, al final Después de todo, fue un error dulce, se podría decir, eh Fue un error dulce, se podría decir Odín se juega Así que estamos bien si me, me hubiese gustado comprar, ¿sabes qué variante de repente? La de Wolverine, esa que está a 1200 de oro, me hubiese gustado comprar. O de repente una de Galactus o una de Thanos, en todo caso, se hubiese gastado 1200 de oro, ponte. O sea, de un Big Bad, ¿no? O del mismo Kang, de repente, hubiese comprado la de 1200 de oro. Ahí me hubiese, ahí me hubiese gustado equivocarme más todavía. Pues voy a poner esto acá por si en caso lo destruye la Mansión X. Ah, estamos malcriados, ¿eh? Estamos malcriados, ¿eh? Vamos a ver si le tiro Sandman Mamorich acá. Todo por la culpa de la chiquilla, viejo. La chiquilla CEO de Victoria Secret. Oh, Wave. Oh, va a tirar Galactus acá. Pa. Bueno, va a depender qué cosa tira la mansión acá, eh. ¡Mansión! Iron Yo soy Iron Man. Mm. Pues lo que puedo hacer aquí, y va a depender dónde quiera lanzar él también, eh. Yo no creo que él quiera malograrse a lanzando Galactus a la izquierda. Puede ser que esto vaya acá. Y le deshabilite Shang-Chi, ¿no? Sí. Ok. Bueno, te digo Galactus. Yo te digo Galactus que Lich no te tiene miedo, eh. Lich no te tiene miedo. Leech no te, ten, no te tiene miedo Te tengo noticias Te tengo noticias viejo Podría lanzar Sandman acá Y a finales podría lanzar Odin O podría lanzar Jubilee Y podría lanzar Odin Jubilee sería mejor incluso ¿no? Lanzar Jubilee acá Obviamente eso no O lanzar Sandman acá Y no dejarlo jugar nada más Obviamente podemos lanzarle esto. Y le, tiramos, y le tiramos de finales este Odín. ¿Qué opinan? ¿Es buena o no es buena esa de ahí? Porque ya muerte no le va a servir acá tampoco. No va a poder jugarla. Sí, porque si sale Magneto, mejor todavía. Pero creo que está bien esa jugada con Sandman ahí, ¿no? Porque si le sale, saca Way, por ejemplo, saca Doctor Doom. También son dos cartas malitas, eh. No. Spider. Oh, oh ok. Pues acá se puede tirar este Shang-Chi y está, creo, eh. Shang-Chi está, creo. Ahora, ¿cuál es el tema acá? A ver, ¿qué otra carta puede lanzar? Bueno, si tiene Null Puede adquirir los 10 de poder de Null, ¿sí o no? Claro, el Null, si lo tiene Si Null no lo tiene con este silenciado Sí puede ganar Aunque él tiene la prioridad, ¿sí o no? Pues bueno, vamos a ver qué sale Nice Shanshi, encárgate de los dos, ¡let's go! ¡Toma, perro! Victoria. El tema es que si yo hacía snap, de repente se rendía. Muy bien. Damo. Hola, miércoles. Pues no nos ha dado nada ahorita de. Mira, tenemos Electric Wave que se han quedado ahí. Vamos, por favor, tiene que salir una de esas dos, eh. Ángela Bueno, acá está interesante Si puede salir Sandman, por favor No, viejo ¿Por qué me sale eso? No es justo Bueno, hay que forzar entonces la salida De Sandman acá Háblale, Chuguita! ¿cómo está? Acá todo bien, muchas gracias Ah, no tenemos mucha cosa buena acá, eh pero tenemos que lanzar algo así o acá Porque no vamos a poder jugar nada después Vamos a tirar esto acá nomás Ay, wey Bueno, ¿sabes algo? No es tan malo después de todo esto, eh ¿Puedo tirar Sandman y Aero después? Ya. Yeah. Ok. Que no sea algo tan fuerte nada más. ¡Ay! Me pone en problema, viejo. Espera, espera, espera, espera, espera. Me pone en problemas. Tiene el Mjolnir acá y el Mjolnir no sé si lo va a lanzar ahorita. ¡Oh! ¡Oh! Eso está bueno. Va a tirar el Mjolnir. Sí, a donde tires todo da igual ya. Ahorita con este masito estoy subiendo, ¿eh? Lo que pasa es que voy a estar jugando con diferentes mazos por el, por el tema de hacer que este video sea es en YouTube. Y voy a demostrar obviamente que estos mazos te ganan rangos también. A ver. Voy a llegar a 12. No necesariamente voy a ganar acá. Pero si él juega el Mjolnir, que seguramente es lo único que puede llegar a jugar... Lo juega al medio. Y ahí sin problemas podría ganar. Mjolnir gana. ¿Qué otra carta alta tiene? Puede ser que tenga Magneto a la derecha también. Pues sí, se puede ganar igual creo. Si tiene Magneto a la izquierda, ¿qué pasa? Bueno, si tiene Magneto a la izquierda me puede ganar creo. Me saca Jubilee Wave de ahí también. Uno de poder, seis. Sí, si tiene Magneto me gana, eh. Ok, no tiene Magneto Ok, jugó mi Olmir nada más, viejo De haber sabido Ya estamos Doctor Doom OP aquí, viejo Doctor Doom OP, eh No, me hace sentir más el calor Claro, porque justamente está, pues no Sientes como si estuvieras en un sauna, ¿verdad? Claro No es como en los desiertos en los desiertos la gente se pone... Tú dices, oye, qué raros, ¿no? Porque se, se recontraponen telas por todos lados, ¿no? Se ponen los turbantes. Y eso aparentemente hace de que estén más frescos, ¿no? Sí, podría ser Psylocke. Pues estaba pensando en que podía reemplazarla de repente. O sea, le he usado antes, pero no me ha gustado. Pero de repente puedo reemplazar carta baja. Y puede ser que de repente la pueda volver a usar Psylocke. ¿Sí? ¿Por qué no esto acá? Si sí se va a mover al final. Vamos. Voy a poner Jubile... Jubile derecha con Odín, ¿verdad? O sea, que si saliese Sandman sería una cosa bonita, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, perro! Primera serie 5 se sube lento Pero ya voy de 40 a 60 Mateo Está bien, está bien Felicitaciones Está bien viejo Ok Killmonger Para abajo Listo Killmonger down Porja ahí Una piedrita No pasó nada Todo se va a mover ahora Ya Lo único que necesito Es tratar de ganar la izquierda Nada más Sería mi preocupación Doom Necesito que Ángela se bostee una vez más. ¿Puedo ponerla acá? ¿O puedo ponerla acá? Claro que no va a ser 7, 7 no va a ser suficiente bostearla a ella, ¿no? Mm. Claro, y si sale aero. Todo va a depender acá. Porque él puede poner Cera aquí. Va a llegar a 12. Pero tenemos que buscar de todas maneras la, la jugada. Casi sí o sí. Ya. Cera igual va a tirar. Me puede jugar una sola carta nada más. Pero ok. Acá me, acá me salva Doctor Doom de repente. O oh, no sé. Ya. Pero... Eso no es tan bueno para mí. Igual no tiene cartas tan grandes, él, eh. Puedo tirar esto acá también, igual. Él solamente tiene una carta nada más. Así que igual no está mal de, todo, de todas maneras. ¿Qué carta tiene grande acá? Si tuviese América Chávez, igualito no me ganaría. Le gano por un punto. El de 18, 19. Ok. Vamos. Él va a tratar de tirar otra a la derecha también. ¡Vamos, Dean! Eh, pero es que Shuri roba bien, creo que casi nada lo puede vencer, dice, ¿no? Es Shuri es un buen turno, es un, es un mid-game viejo, muy bueno. La que se la piense el hombre, ¿eh? Espérate, va a poder llevarse. Ok, bien. Pero. Pero estuvo bien, ¿ah? ¿eh? Está bueno. Ni misterio se salvó ahí, eh. Vamos, Din, perro. Perro, perro. ¿Qué son esos nombres viejo? Después de ponerme bots, ahora me ponen un asiático acá. Igual si lo hubiese jugado Doctor Doom ganaba, eh. La mansión, ¿no? Tengo nada que jugar. ¿Qué tal, buen kit? ¿El kit Chris? El buen Kito. A ver. Muy bien, muchas gracias, señor. ¿Qué tal usted? ¿Cómo está? Necesito algo para... ¿Lamentis? Ya... Doctor Doom igual puede seguir haciendo desmadre. uh uh uh uh uh uh, uh, uh. Me agarré por apellido y la última Helen inicial de mi otro... Ah, mira, ve qué chévere. ¿Qué cosas, no? Cosa de la vida, viejo. A ver, acá me preferiría tirar Doom o Dean. O sea, haría Doom, Sandman y luego Dean, sí o no. Podría ser más potente eso todavía. El perro me hace snap, viejo. El perro me hace snap. ¿Qué puedo hacer? Y qué difícil se me está haciendo ganar cubos dice con Thanos. Por, pero, ¿qué, qué, ¿qué versión de Thanos está jugando? Eh, acuérdate que en el canal de Discord y en el mismo canal de YouTube he posteado dos versiones de Thanos que son buenas. Eh. Que las puedes jugar si es que por ahí no las conoces todavía. Bueno, el man me hace snap y se, y se demora como tres horas para jugar. Ok, Hood me, va, me la devolver con Viper. Beast, ok. Uy, uh, acá el Sandman lo mata, este man viejo. El Sandman lo mata, eh. Este tiene Hitmonkey. Negasonic Sonic. Puta madre. Espérate, primero tiraría a Doom y después tiraría a Sandman, viejo. Para, para hacerla más brava acá. Odin a Wave. Para hacer más fuerte la cosa, creo que tiraría esto. Después Andan y después Odin viejo. Si yo le tiro ahorita, sí creo que está bien. Jugó una carta. Mira ve esta. Ya. Tranquilo, tranquilidad. Tranquilidad. Una sola carta nomás lanzó, eh. Uy, me sale todo ahí. Espérate, el hombre. ¿Dónde está? ¡Vamos, in! Everyone, get in here. ¡Vamos, perro! Llegaron los perros salvajes, viejo. Llegaron los perros salvajes. ¿Cómo estás, Andrita? ¡Feliz cumpleaños! Espero que la pases súper bien, ¿eh? ¿Qué es lo que te va a comprar el día de hoy? ¿Qué es lo que te va a regalar su, su señor esposo, eh? ¡Vamos! Miércoles, viejo! ¿Me está lanzando una sola carta? ¡Ah, bueno. ¡Toma, perro! Victoria. ¡Ocho cubos! 8 cubo y este mazo muchachos en estas partidas que le he estado dando he ganado bastantes cubitos la verdad este mazo es muy bueno en este metajuego donde está plagado ahorita generalmente de mazos que juegan cartas pequeñas inclusive contra bot se desarrolla muy bien también este mazo porque qué va a suceder este mazo al comienzo como tiene una salida muy, eh, muy baja digamos no tiene mucho poder digamos al inicio pues hace pensar al bot que está ganando y el bot generalmente te va a hacer snap en turno 5 ¿no? si, si te va ganando dos de las tres ubicaciones y luego tú snapeas porque sabes de que ya tienes ahí a Sandman y ya tienes el combo de repente con Doctor Doom y eso hace de que pues eh, tengas una salida contundente y puedas terminar ganando esos 8 cubos contra un bot, pero muy al margen de eso, contra el metajuego actual ahorita que hay, contra los mazos de cera contra los mazos de Shuri, contra Thanos, tienes ahí un montón de cartas counter que de acuerdo a la situación las vas a tener que utilizar sabiamente y con eso te va a dar una gran ventaja en la partida, con este masito subes a rango infinito me parece sin ningún problema solamente tienes que captarle bien nada más todas estrategia estrategia, detectar los momentos en los cuales debes de jugar cada carta lo más eficientemente posible y así poder sacarle los 8 cubos, 4 cubos seguramente por cada partida así que ya sabes, ahí te lo dejo de repente, no sé, si tienes alguna opinión algún mensaje algún comentario, lo puedes dejar aquí en la caja de comentarios del video o si gustas, también estoy de lunes a viernes haciendo transmisiones también en directo por las noches, el enlace también lo tienes en la parte de abajo, justamente en la descripción de este video, así que ya sabes te espero allí, un abrazo para ti